Te volvemos a contar, lamentablemente murió hace minutos el Marciano Cantero. Sofi, todo tuyo. Sí, Juli, bueno, estamos con Javier, con el hijo de Marciano Cantero, a quien le agradecemos que en este momento tan doloroso para, para él y para su familia nos brinde esta entrevista, bueno, nuestras condolencias, el dolor de toda una provincia eh, por la muerte de, de tu papá. Sí, estamos todos con mucho dolor. Eh... Por suerte no sufrió y hemos recibido y él ha recibido tanto amor, tanto, tanto cariño, tantas oraciones de, de los fans, de la familia, de músicos, de todos. La verdad estamos muy agradecidos con todos y con el equipo de la clínica de Cuyo que han hecho hasta lo imposible. Bueno, Muy querido, lo decías y lo resaltabas recién, inclusive en estos primeros minutos de después de conocerse su fallecimiento. Impresionante las muestras de cariño a través de las redes sociales. Sí, la verdad, bueno, de vuelta, el apoyo que hemos tenido en todo este, todo este proceso ha sido eh, hermoso, por más por más doloroso que sea, estuvimos muy contenidos. ¿Él pudo eh, dialogar con ustedes en estos últimos días? Eh, no, estos últimos tiempos estuvo estuvo sedado, eh, pero bueno, creo que la despedida fue fue suficiente. Bueno, ahora están acompañados por familiares, amigos... Sí, estamos, bueno, todos los músicos, amigos, el equipo de los Enanitos Verdes, la familia, eh, de nuevo. Si sí, algo que no nos ha faltado es amor y contención. Llegaba de una gira. Así es, llegó de la gira y llegó bastante cansado, eh, pero bueno, él siempre venía cansado de las giras, venía eh, bueno, de, de darlo todo. Y se ve que esta vez eh, lo dio todo de verdad. ¿Qué, ¿Qué recuerdo te queda de tu papá, de, de los momentos compartidos? Y mira, en las entrevistas él siempre decía que cuando compuso Amigos, lo hizo pensando que algún día quería que su hijo sea su mejor amigo, a pesar de su hijo. Y yo le decía, se, se cumplió, realmente fue muy premonitorio, se cumplió. No lo tuve mucho en mi vida porque él siempre estuvo viajando y haciendo su deber, pero el tiempo que lo tuve, cada día era un regalo, cada día le sacamos jugo. Soy tan feliz de haberlo tenido en mi vida, mi padre. Como, como artista, eh, lo miro como el héroe que es, pero como persona y como padre y como mejor amigo, pues un, una bendición tenerlo. Bueno, sin dudas es una canción especial que va a quedar para vos en tu recuerdo, pero también para muchas personas, inclusive, lo decíamos recién, que han utilizado fragmentos de esa canción para despedirse de él. Y sí. Eh... No sé, no sé realmente, ahora las radios van a estar llenas de su música, voy a tratar de apagar todos los medios por un tiempo, pero eh, sí. Recién una persona le acaba de gritar de la calle y ese es el cariño también que despertaba Marciano. Sí, eh, la verdad eh, no lo puedo creer. En estos últimos días hemos visto todo, todo el amor y la felicidad que él dio al mundo volver. ¿Cómo fue esa gira de Estados Unidos y México, por favor? Y no, eso, esos detalles no los tengo, eh, pero bueno, él siempre, siempre lo daba todo y una gira más. ¿Y esta gira fue de muchos días? Promedio. ¿Y, y, y cómo, eh, cuando él volvió, qué les manifestó, que se sintió enfermo, descompuesto? Sí, no se sentía bien. Eh... Pero, bueno, detalles médicos no les puedo brindar. alguna de estas crisis anteriormente? No, pero de nuevo. Y después de la realmente ha sido muy agotadora. Obviamente las giras, más allá del de, de cansancio físico, era un cansancio eh, de darlo todo emocionalmente. Entonces, siempre había volvía bastante drenado de alguna forma. Javier, eh, para ir finalizando, quitarte tiempo... En este momento, eh, para aquellas personas que quizás quieran despedirse, ¿cómo, cómo va a realizarse eh, la despedida de Marciano? ¿Lo tienen pensado? Sí, algo se está armando, les pedimos que estén atentos a... En las próximas horas vamos a, a decir bien cómo va a ser el proceso. Seguramente muchos van a querer acompañarlos a ustedes eh, y acompañarlo a él en su, en su último adiós. Sí, tristemente ahora mismo no les puedo dar detalles porque los desconozco, pero algo así escuché. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos escuchando a, a Javier, el hijo de, de Marciano, muy sentidas sus palabras, ¿no? Sí, Con respecto cual. a esta canción que él hacía referencia Amigos, eh, donde quería que su hijo fuera su mejor amigo. Muy emotiva esa parte, ¿no? Eh, muy y él todo. dice que se siente orgulloso eh, de haber podido lograr eso, ¿no? Con, con su papá, eh, bueno, recordemos que falleció a los 62 años, lo decíamos recién, y ahí estamos escuchando la, la música de fondo, que la verdad que te, se te pone la piel de, de gallina, como quien dice, ¿no? Muy emotivo. Eh, bueno, y están todos sus familiares acá, uh -huh. eh, bueno. Sí, te decía, sí, que coincidía con vos que muy emotivo todo y muy loable la actitud también de de Javier de salir a hablar con nosotros, de dar la cara, de responder a toda la prensa en definitiva, contando hasta donde él podía y hasta donde el entorno también quiere contar. Obviamente que, que no tenía mucho sentido que diera detalles médicos de los últimos días, solamente que él sintió que esa despedida en sus palabras fue suficiente y adelantó esto de que posiblemente haya una despedida masiva para toda la gente que quiera acompañar al marciano y a su familia en este... Saludo final por ponerle algún nombre que, que seguramente sí. no va a ser el más correcto. Sofi, si querés recargar...